Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a crear un pastel crudo que está realmente delicioso pura comida vida. y bueno, para nuestros ingredientes vamos a utilizar mango yo les voy a recomendar que vayan poniendo el mango en el refrigerador mientras hacen lo demás un coco para formar leche de coco un limón dátiles Miel y nueces activadas. Nosotros utilizamos nuez, almendra y nuez de la india. Recuerden enjuagar bien sus nueces tres veces antes de utilizarlas. Y bueno, para nuestra primera base vamos a utilizar almendra y los dátiles. Y vamos a esparcir todo sobre el recipiente. Recuerden que este pastel forma de tres bases, por lo que ustedes pueden poner el grosor que ustedes quieran. Para nuestra segunda base, vamos a utilizar nuez de la India y un chorrito de leche de coco, miel y limón. Nuevamente, esparcimos sobre el recipiente. Y bueno, para nuestra última base vamos a utilizar almendra y mes, un chorrito de leche de coco y el mango. Ay, en esta casa amamos el mango. Y por última vez, esparcimos en el recipiente. Y bueno, para finalizar ponemos unos trocitos de fruta para decorar y para que sea un sabor ahí mmm, delicioso. Y bueno, vamos a dejar un par de horas en el congelador. Y listo amigos, pastel crudo y vegano.